Hola a todos, hablamos ahora del apego, de la vinculación que sentimos por los nuestros y los nuestros sienten por nosotros, de su conveniencia e inconveniencia, de la manera mejor de gestionarlo en la familia sobre todo, con Alfredo García Gárate y Guillermo Blázquez como cada semana. Bienvenidos. Hola, Salva. ¿Qué, Hola, tal? ¿Qué tal? Oye, ¿qué es el apego, Guille? El apego es, eh, bueno, eh, el más famoso de los autores que han estudiado era John Wolby, psicoanalista inglés, que descubrió que existe una tendencia universal en los seres humanos y en muchísimos animales a establecer vínculos afectivos durante toda la vida. ¿no? Uh -huh. Y eso, ese tipo de apego, confiere eficacia biológica porque hace que las personas vivamos en comunidad, es mejor, es más guay, ¿no? Sobreviven más fácilmente, eso dicen, y además eh, proporciona una... Complejiza nuestras emociones, las hace más ricas y, por tanto, nos, eh, nos prepara más para la vida. Sí. Oye, Alfredo, y bueno, querías añadir, ¿no? Sí, sí, perdona, sí, eh. Porque Pero... quería, bueno, hubo una, una situación que no fue un experimento, fue una circunstancia que ocurrió así, fortuitamente, en Rusia, con cuando ocurrió, bueno, la época de la Segunda Guerra Mundial y después, eh, pues los niños no podían, eran huérfanos, no podían ser atendidos, hablamos de bebés, entonces los dejaban en un hospital a los que solamente se les alimentaba, uh -huh. nada más. Murieron todos uh -huh. y entonces eso lleva a estudiar eh, que además el apego es una función vital claro. del niño para de alguna manera poder desarrollarse en cualquier ámbito. Sí, yo había leído en un estudio psicológico hace tiempo y no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que era, que era así, que en un orfanato o sea, eh, los niños a los que no abrazaban crecían menos, Exacto. no crecían apenas. Sí, sí se desnutrían, sí. se dejan de comer, sí, sí, sí. sí. Lo se relaciona incluso con el, el buen apego, que uh -huh. es el buen querer. Uh -huh. Se relaciona con niños eh, sanos psicológica y físicamente. Su sistema inmune, su uh -huh. sistema inmunológico, es más poderoso cuando tienen un buen afecto. Uh -huh. O sea que el primer apego entonces es con la mamá, ¿no? Porque sí. se alimentan de ella, Exacto. ¿no? Para empezar. Uh -huh. sí. eh, sobre todo la figura de la mona, con el monito, ¿no? Sí. Pues es exactamente, es una simbiosis que se crea, que la madre tiene que aprender psicológicamente a adaptarse, o sea, no es una cuestión del embarazo, ¿no? Empieza a partir del embarazo cuando el bebé, el bebé demanda a la madre, eh, tanto para, pues eso, protegerle físicamente, eh, darle de comer, enseñarle lo que es el calor y el frío, si lloras, ¿qué tengo que hacer para que dejes de llorar?, es una función necesaria y complementaria entre el uno y el otro. ¿Y hay una posibilidad de mal apego? Hombre, claro que sí. A hay ver. mil maneras de mal querer a alguien. Por ejemplo, si tú a tu hijo, eh, padres y madres que solo eh, atienden a sus hijos en función del tipo de día. Entonces, hoy están bien y pues, otorgan cariño, protección. En cambio, están debajo. Pues son personas muy variables, ¿no? Ajá. O sea, son personas que no entienden que hay que amar y proteger a sus hijos independientemente de sus circunstancias personales. ¿no? Esto tiene un palabra que se llama eh, apego ambivalente. Que, bueno, uh -huh. ¿qué aprenden esos niños? Que en el concepto papá-mamá, en ese concepto, tienen que entender que la misma persona, cuando lloran, o les puede pegar un grito, o les puede dar un caramelo, o les puede agredir, ¿no? Entonces, ese tipo de apego hacen que sean niños que van a hacer exactamente lo mismo con sus relaciones. Por ejemplo, en el cole, ¿qué hacen? Son muy, muy, muy dependientes del profesorado, pero a la vez responden con muchísima hostilidad. El apego es el mejor pronóstico para determinar si a alguien le estás fastidiando la vida, dejémoslo ahí, o al contrario, va a ser feliz. Uh -huh. El apego es la manera en la que le enseñas a tu hijo... Cómo ves tú el mundo y cómo Ajá. y cómo tienes que interactuar ante él. Tal cual, no, no no el ideal de mundo que tú tienes, sino cómo realmente tú te relacionas y ves el mundo, ¿vale? Si ves el mundo como un lugar peligroso, serás un papá y una mamá agobiantes que no les dejarás eh, salir o relacionarse mm. del Desarrollarse. todo, porque le puede pasar cualquier cosa, mm -hmm. ¿vale? Pues por ejemplo, con sus iguales, pues no, ten cuidado con tal o mm -hmm. no sé qué. Si es una persona poco empática, pues lógicamente no le vas a transmitir empatía a tu hijo. Si es una persona mm -hmm. De irascible, que se enfada enseguida por las cosas y que no aguanta quítame una paja, pues indudablemente tu hijo lo va mismo. por el mismo claro. camino. Y así sucesivamente con, con Cómo seamos es, es lo que le vamos a enseñar a él. ¿no? Son y lo, y lo del chantaje emocional que se hablaba, es que, lo, es que hay madres que, que hacen chantaje emocional sí. y ahora no he hecho esto que quería, que, que yo no considero que deba hacer y ahora me está tres días sin hablar. Y, y claro, para un niño a lo mejor pequeño... A ver, bien. es que eso, no sé. exacto, para empezar... El otro día eh, tuvimos que dejar a mi perra unas cuantas horas, por diversos mm. motivos, sola. Cuando llego a casa, mi perra no me quiere saludar. Esto que parece tan pedestre, que estoy diciendo tan llano, indica que el apego existe también en muchísimos mamíferos. ¿no? Y eso, el ejemplo que has puesto, eh, se trata de utilizar el afecto, en este caso, como un arma arrojadiza. Claro. Psicología se emplea el término de pasivo-agresivo. Y lo peor de todo es que los estudios demuestran que exactamente el afecto que has dispuesto a tu hijo, ya lo decía Wolby, volviendo a él, de cómo te llevabas con tus progenitores, dependerá tu capacidad de amar. Más fácil, de cómo te hayan amado, dependerá el cómo ames el día sí. de mañana. Ajá. Sí, respecto a... Sí, bueno, lo que estás cuando de la ambivalencia, eh, cuando una persona quiere enseñar algo a otra, es decir, le quiere castigar o le quiere reforzar en algo, reforzar con afecto está muy bien, pero castigar con afecto no. Uh -huh. Hay que castigar, pues como hay que castigar, con las consecuencias de su propia conducta. Claro. Has hecho esto mal, esto es lo que te pasa. ¿De acuerdo? No con, pues ahora no te quiero, ahora no te hablo... Eso es terrible. Claro. Claro. Claro. Ahora eso no me te refería quiero. yo con lo del chantaje el tiempo emocional. fuera, Claro, por eso, uh -huh. exacto, el tiempo fuera de quédate tú solo en un cuarto no sé cuántas horas sin poder hacer nada... Uh -huh. o sea, hay que enseñar eso, decir, mira, esto es lo que has hecho mal. Pues esto es lo que pasa cuando haces estas cosas mal. Uh -huh. Todo lo demás, todo lo que sea jugar con él, eso es ambivalente. Eso es lo ambivalente. Es, o sea, ahora me quiere y ahora no me quiere. Exacto. Eso es lo que capta el niño. O sea, vamos a ver, para ir resumiendo, que nos quedan tres minutos y, y muchas cosas por bueno, que hablar. ¿no? A ver, ¿cómo debemos hacerlo? Es decir, ¿cómo debemos mostrar apego por los hijos? Porque tampoco vale que admitas cualquier cosa del crío, ¿no? Obviamente, por supuesto. ¿verdad? O sea, si se porta mal... Tienes hay que, que hacérselo mm. notar, ¿no? Sí, desde luego. Debes educar uh -huh. de una manera, sobre todo. exacto, Mucha con coherencia, con firmeza. Uh -huh. Pero eh, los niños que tienen un apego seguro, ¿no? El buen querer, ¿en qué se manifiesta en ellos? Son niños que desprenden seguridad psicológica y emocional, entienden que son merecedores de cariño. Es como si supieran que hay un primo Zumusol que, le, que les va a echar un cable siempre, uh -huh. ¿no? Y son niños que entienden que el mundo es un lugar lleno de posibilidades. Y se pueden separar de papá y mamá, lo pasarán un poco mal, pero pueden actuar en consecuencia. Y pueden tomar otras figuras de apego, véase una maestra o un maestro. Mm -hmm. Ah, bueno, la educación en ese sentido tiene un papel súper importante, porque es verdad que la educación hoy día se entiende como muchos factores conductuales o de aprendizaje, pero el factor emocional es súper importante y es muchas veces, ya que hemos hablado del TDAH y todo esto mm -hmm. en otros programas, muchas veces los factores emocionales son el origen y causante de todos los problemas más allá de la inteligencia. Es que me acuerdo de un, de un refrán que cada vez que lo oía uh -huh. se me revolvía el estómago. no Quien te quiere bien te hará, te hará llorar. Uh -huh. y dice, pues, pues, pues no lo entiendo. Bueno, sí, Pero, sí se puede entender. A ver, a ver la, es que el afecto siempre... El afecto no solo tiene cargas positivas, por eso el apego es tan increíble. ¿Cuál es, por ejemplo, cuál es el reverso tenebroso, no el lado oscuro de la fuerza del apego? El duelo. Siempre que pierdes a algún ser amado, hay un intento universal por recuperar ese objeto o a ese ser amado. Uh -huh. Siempre es como lo que canta Sabina: ¿no? Que, que no te vendan amor sin espinas. Uh -huh. es que, claro, es que, que no es existe, posible. porque es no imposible. Exacto, es una dualidad claro. que hay que entender. Y muchas, pues muchos problemas vienen de querer separarlo y es imposible. O sea, yo quiero tener amor, pero sin sufrir. Ya. Eso no se puede. <risa> claro, pero entonces, eh, ¿es cierto eso de, de que quien te quiere te hará llorar? En el buen sentido, sí, hay gente porque va no a sufrir, manera pero manera. es que hay gente que le da la, el doble sentido. Es decir, por ejemplo, claro. el niño quiere algo que tú sabes positivamente que no está bien, Ajá. que no le viene bien. Ajá. Entonces tú eh, le dices, le razonas, no puede ser y, y en última instancia impones eh, tu criterio, sí. no puede ser y no puede ser. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, el crío llora, ¿no? Sí. En ese sentido, está bien el refrán, ¿no? Hombre, en ese sentido mm. está muy bien. Está claro. muy bien. Claro. Ahora, ¿cuándo no está bien? ¿Cuándo, ¿cuándo no está bien? Venga, <risa> no, no, para no meter yo la pata. No. Un maltratador. Ver, bueno, Un maltratador, por ejemplo. falta a, a no, ejemplo, que sí, es muy claro. Pero en el día a día, en la convivencia cotidiana eh, puede ocurrir, yo qué sé, pues eh, te, te, te puedo hacer que te sientas mal o culpable porque no me estás comprendiendo y entonces yo lloro porque, claro, porque tú me estás tratando mal. O sea, no llega a ser exactamente un maltrato, pero sí son personas que a lo mejor buscan eh, la victimización para darle la vuelta a la tortilla y que el malo seas tú en vez de yo sentirme mal. ¿Entiendes? Eso sí, es muy sí, complejo. En el que se pero... comparan con el crío como si estuvieran en su mismo nivel. Exacto, exacto, no, no, no lo están. Muy bien, no, no, no, no. lo están, entonces es que lo has bordado, lo has bordado. Exacto, lo has explicado mucho mejor que yo. No, no. Eso es lo que ocurre, que, que la persona se baja al nivel del niño y, y es no actúa no, como no, una no, persona adulta. Claro no. Entonces, en respuesta un poco a lo que es decir, y ya intento no... Sí, no. <coughs> es muy difícil no transmitir un buen apego si una persona no se mira hacia adentro y ve como quiera a los demás. Mm -hmm. No hay una receta. Es el, el simplemente, si tú quieres, quieres. Otra cosa es que haya que tener mano dura. Bueno, de acuerdo, no. son cosas que hay que separar. Puede ser un talante democrático, sí. educativo. Sí. En general, siempre que instrumentalizas el amor, cuando el amor Eso se convierte en una herramienta, no. malo. Malo. No, malo, claro. malo, malo, malo. Exacto. Malo. Bueno, es separarlo, ya bueno, sí, sí. está. Conclusión genial, ¿no? Sí, Cuando el amor se convierte en una herramienta malo, sí, malo. Sí, y, en nos lleva... y en las relaciones de sí, pareja. Claro también. No. O sea, Es que ah. luego esto del apego se lleva a la edad adulta, que sí. no vamos a tener tiempo a hablar de ello. Pero las consecuencias de la, en la edad adulta de un apego ambivalente de hoy te quiero no te quiero eh, generan de los peores de personalidad que existen, de los uh -huh. peores. Sí, sí. Bueno, ha sido <risa> increíble. <risa> y la semana que viene, ¿de qué hablamos? ¿Qué os parece? Bueno, pues eh, tenemos un par de temas pendientes. Me pone la compasión. Sí. La me apetece, compasión, me apetece, vale, me, me parece. parece bien, me parece bien la sí. compasión, sí. vale, porque tiene también un ingrediente que, en fin, podía ¿no? ser un poco como desobrado ¿no? Siempre hay doble cara. ¿ves? Me compadezco de ti tal, ¿no? Que un poco ejemplo, como... Siempre hay doble ¿no? cara, sí. Claro, fenómeno. Sí. <risa> Señal de que vamos por el buen camino. Sí. <risa> Gracias, amigos, de verdad. A ti, saludos un Gracias. placer.